En hiperlimpieza contamos con una selección de cucharas aptas para la industria alimentaria, disponibles en cinco colores para evitar la contaminación cruzada y aptas para bodegas, empresas cárnicas, mataderos o comercio al por mayor de frutas o verduras. Estas cucharas con capacidad de 500 gramos están fabricadas en polipropileno, un material muy resistente y con una gran vida útil. Se encuentran en una bolsa cerrada para garantizar la máxima higiene y están diseñadas de una sola pieza para que no se introduzcan o depositen sustancias que puedan alterar la calidad y seguridad de los alimentos. La cuchara posee una hendidura en el extremo del mango para colgarla y la forma inferior del mango se adapta a los dedos para sujetar la cuchara con comodidad y seguridad.